Yo le agradezco el tiempo al viceministro para con ustedes. Es el viceministro Carlos eh, Schlink. bueno, él nos dirá si su apellido se pronuncia así, Slink o solamente Slink. Carlos Slink Ruiz es el viceministro del Tesoro y Crédito Público. Es la segunda vez que conversamos con él y hoy nos vamos a abocar exclusivamente a hablar sobre todo, sobre todo, no están tampoco prohibidas las preguntas sobre otros bonos, pero sobre todo queremos hablar del bono universal, porque ese bono es de los más nuevos, es, es el más nuevo ese bono, y comienza su pago mañana pasado, jueves 30 de abril, en todas las entidades bancarias, en el Banco Unión, entonces para que la gente vaya informada, o la mayor cantidad posible de gente que vaya informada y muy segura de si le corresponde o no le corresponde cobrar el el bono universal. Estamos vía Skype con el viceministro Carlos Slink Ruiz. Viceministro, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la consulta de su prestigioso medio. Para mí un gusto siempre tratar de absorber la mayor cantidad de dudas posible. Y aquí estamos prestos ¿no? para brindar a la población información. Un saludo para todos los escucha muy amable, viceministro. Yo voy a hacerle un, dos o tres preguntitas, nada más, viceministro, y luego de lleno comenzamos a recibir las consultas de los oyentes, de la gente, que es la más interesada y que es la que va a ir a cobrar el bono mañana pasado. Inicialmente, muy brevecito, viceministro, una reseña así global del bono universal. ¿Quiénes... ¿Pueden cobrar? ¿Cuáles son las condiciones del bono universal? ¿A quiénes está dirigido este bono que comienza a pagarse mañana pasado, viceministro? Bueno, el bono universal está dirigido para todos los jóvenes mayores de 18 años que no tengan ningún ingreso económico, que no perciban ninguna renta del Estado, ningún salario ni público ni privado. Este bono en primera instancia se lo ha eh, pensado de empezar a pagar a partir de el jueves 30 de abril, de, de acuerdo obviamente al dígito de la cédula de identidad habilitada. Hay que esperar, de todas maneras, Pedro, esto hay que ser muy honesto, de que hoy día veremos las respuestas que tengamos con el gabinete ministerial, con, junto con la presidenta, y ese análisis del grupo científico que está trabajando en conjunto obviamente con la presidenta y el gabinete ministerial, ¿no? Porque... Eh, hay que ver cuáles son las próximas, eh, se podría decir, medidas que se van a adoptar de en cuanto se vaya aperturando eh, alguna de las actividades económicas. Ustedes ya han podido evidenciar de que se han permitido el tema de los delivery, el tema productivo, abastecimiento de mercados, etcétera. Eso se ha trabajado en coordinación obviamente con varios ministerios. Entonces, en base también a, a, a lo que vaya a ocurrir hoy día, que tenemos que estar a la expectativa, eh, vamos a ver eh, si es que hay algún cambio. no De todas maneras, en una primera instancia se ha pensado de que este jueves, 30 de abril, todos esos jóvenes arriba de 18 años para adelante que no reciban renta se vayan a beneficiar con este bono. no El requisito elemental, hay que ser boliviano de nacimiento, tener célula de identidad, ya sea que esté caducada o que esté vigente. Si no hay cédula de identidad, puede ser su licencia de conducir, puede ser su pasaporte o su certificado de nacimiento, el que tenga. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener alguna identificación, entonces no creo que tengamos algún problema con estos requisitos. ¿no? Muy bien, eh, viceministro, estamos conversando con Carlos Slink, eh... Ruiz, viceministro del Tesoro y Crédito Público. Ya sé que ustedes quieren preguntar. Denos, por favor, unos minutitos y luego comienzan las preguntas de, de ustedes. Hugo, por favor, las preguntas que sean repetitivas no las vamos a volver a leer, por supuesto. Yo les pediría que estén muy atentos, por favor, para no repetir la pregunta y perder tiempo. Esté atento. Por ahí la pregunta que usted quiere hacer ya la hace otro oyente. Se adelanta, formula la pregunta, entonces usted ya tiene la respuesta y no tiene necesidad de llamar. El viceministro, una consulta, eh, bueno, este bono está dirigido para quienes no perciben ningún sueldo, ni de empresa privada, ni del Estado, no tienen un, un empleo formal. El viceministro tampoco perciben rentas, no ninguna renta de jubilación u, u otro beneficio. Pero por decirle un, un zapatero o un carpintero o un artesano que tiene un taller eh, viceministro, tiene un taller, eh, es un emprendimiento propio, eh, obviamente percibe un ingreso que le permite su trabajo, pero no es un sueldo como tal, ni de público ni de empresa privada. Ese, ese artesano, ese taller, carpintería, en fin, o lo que sea, una cerrajería, no lo sé. ¿Él puede cobrar el bono universal, eh, eh, viceministro? Claro que sí, Pedro, puede cobrar porque estos eh, grupos de trabajadores... Son trabajadores de cuenta propia y normalmente obviamente no están registrados dentro del sector formal de la economía, ¿no? Entonces, como no realizan aportes ni a la AFP, ni realizan eh, eh, pagos de impuestos, etcétera, eh, de manera directa, me refiero por su actividad económica, entonces eh, no están dentro del registro del sistema de sueldos, planillas salariales, ni al sector público, ni el sector privado, y además no realizan una actividad directamente con el Estado. digamos Entonces, por lo que no perciben estos ingresos y evidentemente estarían habilitados para poder cobrar el bono universal, siempre y cuando no hayan cobrado ninguno de los anteriores dos bonos. Por ejemplo, si este artesano... Es una persona de la tercera edad, 60 años, que percibe renta dignidad, ya percibió el bono canasta, entonces ya estaría inhabilitado para cubrir, para cobrar el bono universal. O, por ejemplo, tiene un par de niños y recibieron sus niños el bono familia, que se le ha asignado por cada niño eh, un bono de 500 bolivianos, por lo tanto, al ser el tutor esa persona, ese artesano, ese zapatero, como usted dice, ya no percibiría, estaría inhabilitado, porque el concepto es que la, le lleguen los recursos a la familia. ¿no? Entonces, eh, ese es principalmente como hemos eh, analizado la situación y pueda llegar principalmente a los grupos más vulnerables y a la mayor cantidad de bolivianos que tenemos. El viceministro, eh, vayamos con este primer ejemplo, una pareja de esposos no tienen hijos, eh, ambos están por este tiempo desempleados. Ninguno tiene eh, empleo, ni el varón ni la ni la mujer, pero no, no tienen hijos. En este caso, ¿cada uno puede cobrar un bono universal, el viceministro? Sí, estarían habilitados para poder cobrar el bono universal. Muy bien, vamos un poquito más allá. Lo propio, una, una pareja o una familia, viceministro, póngale con dos hijos en la escuela, de la pareja uno trabaja y el otro no trabaja, en, en ninguna entidad, pero el otro sí. El, esta familia, el ejemplo de esta familia, ¿cómo es este caso, viceministro? Eh, la, el esposo o la esposa que no trabaja... Eh, él sí podrá cobrar el bono universal, pero con lo que usted me acaba de decir, ¿qué pasa? Porque se supone que la familia ya cobró el, el, bono, el bono familia de, de los hijos que están en la escuela, pero la esposa o esposo que no trabaja, ese ejemplo le planteo, viceministro. En caso de que la persona que no trabaja sea la tutora de los niños o el tutor, es decir, esté registrado en el colegio con el código rude, etcétera, porque ese es un requisito mínimo que se requiere en los colegios fiscales y privados, que alguien tiene que estar de tutor. Si esa persona tutor es la que no trabaja, no recibiría el bono universal. Si en caso que el tutor es la persona que sí trabaja y la pareja la esposa o el esposo no trabaja, el que no trabaja estaría habilitado para cobrar el bono universal, al margen de que haya cobrado el bono familia, la otra persona que sí trabaja y que es tutor de sus niños. Ah, qué bueno, entonces ahí la familia tiene que organizarse bien, debería figurar como tutor o el que debe ir a cobrar el bono de los niños será el, el, el que trabaje, ¿no? Viceministro, él debe ir a cobrar el bono de los hijos y la persona, la pareja, uno de los dos, que no trabaja, entonces tiene liberado el camino para poder, poder cobrar su bono universal. Sí, en, en, este, en esta situación, Pedro, sí se, hubiera sido ¿no? lo ideal, porque mientras más ingresos lleguen a la familia, obviamente va a ser en pro y beneficio de cada una de las familias y los bolivianos, ¿no? Eh, pero en todo caso, como esto ya está definido al momento que han inscrito a sus niños, por eso es que se valoriza de que los últimos tres años sus libretas de los niños puedan ser presentadas y esas libretas está ya registrada la persona por mucho tiempo no porque normalmente el tutor siempre es el mismo no casi no se da de que uno lo esté cambiando no eh, le digo mi caso particular digamos no yo mis hijos ahora están en Santa Cruz ellos estudian en Santa Cruz yo soy el tutor, pero sin embargo yo estoy trabajando acá en la ciudad de La Paz y no voy a poder realizar ese cobro no porque no puedo como tutor estar en Santa Cruz y e ir a cobrar, podría de repente cobrarlo aquí en La Paz, pero sin embargo no tengo los documentos y a que me lleguen los documentos también va a ser un poco complicado no al margen de eso, como yo trabajo en el Estado como estoy en función obviamente de, de, de función pública tampoco hubiera hecho ese cobro no porque evidentemente preferiría que esos recursos sean donados o llegue, que llegue a las familias más necesitadas porque gracias a Dios yo dispongo de este trabajo ¿eh? Viceministro, para que quede claro entonces en el ejemplo de esta familia yo le entiendo que la familia se quedaría solo con el bono familia que cobraron por los dos hijos en la escuela y, y no podrían cobrar ningún otro bono más por mucho que uno de los dos en la pareja esté desempleado eso es lo que le entiendo, Viceministro no, si el, la persona desempleada no es el tutor de los niños ante la unidad educativa, el colegio, etcétera, puede cobrar el bono universal si no es el tutor registrado. Si ah, es el tutor registrado la persona que no trabaja, entonces queda inhabilitado para cobrar el bono universal. Muy bien. Eh, vamos a habilitar ya el espacio de las consultas, Hugo. Pueden eh, llegar a nuestro WhatsApp, sí, que es el único número que tenemos. Pueden ser mensajes de audio, pueden ser mensajes de texto, sí. pueden ser también llamadas, Hugo, el número. El número cuatro. por favor. Acá ya tenemos una consulta. Le vamos a pedir que nos diga su nombre, de dónde nos llama y adelante con su consulta. Sea breve, por favor, adelante. Bueno, adelante. Buenos, muy buenos días, Erbol. Eh, una pregunta, una consulta en aquel área rural más que toda, ahorita como el mi viceministro que está en ahí, y, y te tengo una consulta. Para para área rural, entonces, como dice, ¿qué va a pasar ahora? Ahora el ministro de Educación, el Roberto, ah, digo el ministro de Educación, ahora que es entonces él también anterior he escuchado en medios de comunicación que sí se puede cobrar que si un padre de familia es el tutor del hijo, entonces igual puede cobrar el bono universal también ha dicho y no sé, están informando a los, a los a los padres, a las madres de familia, a todos, ¿no? Entonces no sé, también otro habla el viceministro, no sé en eso en qué en qué, no sé en qué quedaríamos y ya, porque área rural no tenemos nada de trabajo, los papás, las mamás no no recibimos ningún salario y es, solamente nos vivimos con ese trabajito. Entonces ahora no sé qué podríamos hacer esa consulta te Muchísimas gracias. Muy buena, muy buena la pregunta de la señora y seguramente la, la reiteración que haga el viceministro va a ser muy esclarecedora. Viceministro, la señora, yo le entiendo, dice, el viceministro, o perdón, el ministro de educación habría señalado que si el tutor de los hijos cobra el bono o familia, pero tiene, tiene un empleo o en todo caso, que el tutor, si, oh, perdón, si el tutor cobra el, el bono de, de los hijos, ya no tiene derecho al bono mm, universal. Estamos suponiendo, al viceministro, que ese tutor no tiene empleo, no tiene empleo. Entonces, aclaremos la figura, tutor que no está desempleado, ha cobrado el bono familia de sus hijos, uno o dos. ¿Puede también entonces cobrar el bono universal o no? ¿Vale la pena reiterar esta duda que tiene la señora viceministro? No puede cobrar el bono universal. Eh, es cierto que en algunas entrevistas que se empezaron la semana pasada, eh, algunas autoridades sí comentaron eh, que, que se iba a poder cobrar. El tema es de que todavía no se, tome, se tenía la reglamentación, ya se ha trabajado en esa reglamentación y el concepto fundamental, estimado Pedro y a todos los que consultan este aspecto, es de que lleguen los recursos a la mayor parte de la familia. Aquí no se está individualizando a las personas, se está conceptualizando desde el punto de vista del núcleo familiar, entonces, al tener una familia, hijos, y yo como tutor cobro ese bono familia, entonces quedo inhabilitado al margen que yo trabaje o no trabaje ni en el sector público ni en el sector privado. Entonces, está inhabilitada esa persona porque ya le llegaron recursos del bono familia por uno, dos, tres o la cantidad de hijos que tenga cada familia, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es que los recursos lleguen a los núcleos familiares. Por eso también se decidió, si ustedes recuerdan, al comienzo de esta pandemia, entre las medidas que se aplicaron, de que se paguen los servicios básicos por, durante tres meses a cada uno de los núcleos familiares. Estamos hablando de 2.600.000 familias que durante tres meses se les va a pagar el Estado, les va a pagar los servicios de agua potable, energía y gas. Entonces, esto también es una ayuda para la familia en beneficio de que podamos respetar, cuidarnos, principalmente en el tema de salud. ¿no? Entonces, las personas que cobran un bono, como en la familia, ya están inhabilitadas para el cobro del bono universal. Muy bien, viceministro. Hay otras consultas. Para reforzar simplemente, Pedro, la gente ha estado eh, poniendo justamente lo que decía el ministro de Educación y conjuntamente eh, en diferentes canales el ministro de Economía decía otra cosa mientras el ministro de Educación decía otra. Por ejemplo, se le preguntaba al ministro de Educación, ¿se va a pagar en mi condición de desempleado? El ministro decía sí, pero ahora si tengo mi hijo, ¿se le va a pagar también en condición de estudiante el bono? familia, en bono, eh, el bono de estudiante y no eh, como eh, como un bono que pueda, uh, tal cual está aclarando ahora el viceministro, esa es la confusión Pedro, la gente de ese tema está hablando, pero acá tengo otro llamado, muy buenos días eh, Carla, eh, usted que tiene pregunta adelante, el viceministro lo está escuchando Muy buenos días eh, a señores del bol y al viceministro Sí, mire, yo eh, quería preguntar precisamente ¿no? sobre lo que acaba de explicar el, el viceministro. Sería bueno que aclaren eso por los medios de comunicación, porque el ministro de Educación fue muy explícito y fue muy claro al decir que el bono de familia eh, pueden acceder eh, como condición de padres o personas que no cuentan con ningún empleo, con un ningún ingreso, muy aparte de la condición de que reciben el bono eh, de los estudiantes en este caso, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, es mi caso, yo no tengo ningún trabajo, no percibo ningún salario, ningún empleo, no tengo ningún ingreso, pero sin embargo tengo a mi hijo que está en secundaria, ¿no?, eh, voy a cobrar y cuando escuché la explicación del ministro dije entonces me va a llegar también a mí por la, por la condición en la que estoy y muy, muy particularmente va a ser la condición de mi hijo como estudiante. Entonces sería sería muy bueno pedir por favor que los medios de comunicación también apoyen explicando en todo esto si es que sí va a haber o no va a haber porque los videos, eh, igual, de, de la entrevista con el ministro de Educación, están corriendo por todas las redes sociales, y él es muy claro, la verdad, explica muy bien de A a Z cómo va a ser. Entonces, eh, solamente eso, y pedir por favor a las autoridades que consideren eh, sobre levantar el, la cuarentena, porque eh, la verdad, en La Paz, en El Alto... ...no han acatado la cuarentena, en el alto mucho peor... ...imagínense cuando levanten la cuarentena y pongan ciertas restricciones... Nadie va a obedecer a esas restricciones. Todos van a salir y nos vamos a enfermar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A usted, a usted, Carla. Bueno, la, la, esta pregunta, viceministro, está generando mucha polvareda, como se dice. dice. Así. Pero hay una, eh, viceministro, le pido que dejemos esta pregunta, la, la, la vamos a volver a tocar, no hay ningún problema, porque la gente necesita esclarecimiento. Hay otra llamada por celular, creo, ¿hubo? Así es, así es. A a ver, Aníbal, vamos, dice, Ayata, eh, Aníbal, adelante, lo escucha el viceministro. En primera instancia quiero agradecer al señor viceministro y a nuestra presidenta por estos incentivos que está dando a la gente más necesitada que en estos momentos no tiene recursos económicos. El gran problema que tenemos en la provincia de Muñecas, especialmente en la localidad de Ayata, que se encuentra a 365 kilómetros desde la ciudad de La Paz, es que no se puede cobrar estos bonos ya que no hay ninguna entidad bancaria. Además, los padres de familia, los estudiantes, se encuentran en una crisis económica ¿Cómo diríamos? A ver, una crisis económica tremenda, no hay aquí dinero, no hay tampoco fuentes de empleo, la gente migra a los yungas para poder ir a ganarse unos centavos en época de vacaciones y otros ahora los abuelitos de igual manera no tienen acceso al bono al bono familia o oh, perdón al bono que ha dado el gobierno tampoco no pueden cobrar ni su bonito de vejez desde el paro de la cuarentena y desde mucho más antes porque aquí no llegan las brigadas con facilidad a pagar entonces quisiéramos que el señor viceministro a través del ministerio de economía pueda pues gestionar estos bonos que lleguen a las provincias más alejadas del departamento de la paz como es Ayata la provincia de muñecas que nos encontramos pues en esta situación y los padres de familia de manera permanente se preguntan qué va a ser, cuándo vamos a cobrar, cómo vamos a cobrar si no podemos salir a la ciudad de La Paz. Y además eh, los viejitos de la misma forma, los, las personas de la tercera edad, permanentemente vienen a la plaza del pueblo de Ayata, se sientan unas dos, tres horas y vuelven a retornar porque no hay quien les dé esta respuesta ni tampoco no saben cómo van a cobrar. Esa situación yo quiero hacer conocer al señor viceministro y que, pues, de alguna manera pueda darnos alguna respuesta. Muchas gracias. Aníbal, gracias. Qué, qué bueno recibir estas llamadas desde Ayata, la provincia, muñecas del departamento sí, de La Paz. Qué interesante. Viceministro, entonces, vamos por partes. Son dos preguntas. Vamos por la primera, que está, y seguro va a generar más polémica, pero qué bueno que usted esté acá en Herbol, viceministro. Es la voz autorizada del gobierno para aclarar esto. Parece, viceministro, que se ha posicionado muy fuerte la idea en la gente sí. de que si yo no trabajo, eh, pero tengo mis hijos y cobro el bono familia, igual también voy a poder cobrar el bono universal, viceministro, creo que hay que reiterarlo. Usted nos acaba de decir, porque ya se hizo la reglamentación que estaba pendiente, viceministro, usted nos acaba de decir en ese tipo de casos que la persona, eh, papá o mamá, solo podrá cobrar el bono familia y no le toca el bono universal. Eso ya es oficial, viceministro. Así es, Pedro. Como le digo, la conceptualización de los bonos no es individualizada, sino por núcleo familiar, por familia, porque estamos brindando también otra clase de apoyo, como les mencioné, ¿no? los pagos de los servicios básicos. Y al recibir el bono familia, esa persona que cobra el bono familia queda inhabilitado para el bono universal ese ya es, está dentro de la reglamentación esto nos permitió, Pedro, para que la población sepa que lleguemos a 8.4 millones de personas con los bonos si empezábamos a duplicar, Pedro iba a haber mucha gente que no recibe ni el bono familia, ni el bono canasta, mucho menos iba a recibir el bono universal, entonces esa es la conceptualización, que queremos tratar de llegar a la mayor parte de la familia y de los bolivianos por eso es de que en la reglamentación, al margen de la condición de empleo, si ya tenemos hijos y recibimos el bono familia, quedamos inhabilitados de cobrar el bono universal. Eso es para los padres, madres o tutores, ¿no? La pareja, si tengo yo a mi pareja, si no es la tutora, puede cobrar el bono universal. Ese es el concepto principal. Sobre la segunda consulta de la provincia de Muñeca, si no me equivoco, eh, el tema de las entidades financieras se está solucionando desde el día viernes, se firmó un convenio con las Fuerzas Armadas para que a través del Ministerio de Defensa podamos llegar a todas las provincias y a todos los municipios y a todas las comunidades de cada uno de los municipios para que lleguen hasta ahí las Fuerzas Armadas y hagan la cancelación de los tres bonos que estamos actualmente cancelando, el bono canasta familiar, el bono familia y el bono universal que va a comenzar probablemente este 30 de abril, entonces que no se preocupe la población, yo sé que ahorita la gente está muy necesitada, hay una crisis económica profunda, pero estamos trabajando para poder llegar a todas las regiones de la misma manera para las personas de la Renta Dignidad se ha trabajado con el tema del SENACIR para que se les pueda hacer llegar su renta y su, los bonos que les correspondan. Estamos está justamente terminando de, terminar de realizar el, el ruteo para que lleguen tanto las Fuerzas Armadas como los recursos a cada una de las regiones. Muy bien, Viceministro, continuamos. Pobre Hugo Choque. Mi sí, compañero, sí, sí. bombardeado, Simple. redes sociales, <ríe> teléfonos, bueno, en la medida de lo que se pueda se vamos a dar paso a las consultas, sabemos que son muchas, vamos con otra Hugo. Sí, sí, simplemente quiero eh, acá leer, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no se hizo en gabinete? Eh, esa precisión de que no se anuncie porque el ministro de educación fue preciso, contundente, pero ahora con las reglamentaciones ya lo están arreglando, ¿no? Ahora esto es oficial, se dice, entonces esto es como una improvisación. Entonces, la gente lo entiende de esa manera. Acá tenemos este llamado telefónico. Aló, muy buenos días. Su nombre, por favor, de dónde nos llama. Hola, lo estamos escuchando. Bueno, lamentablemente no tengo. Voy a ir con un mensaje en, en texto, Pedro. Dice, hola, buenos días, servó La pregunta al viceministro. Mi familia compone de cuatro. Yo como tutor voy a cobrar bono familia y mi esposa puede cobrar bono universal es una de las preguntas. No sé si podemos ir con la respuesta, Pedro. Eh, sí, sí, sí. Pero antes bueno. de esta aclaración, viceministro, permítame este segundito. No estamos recibiendo llamadas por nuestras dos líneas. Ojo, sí, sí, ni, no. el ni el 220 40 ni el 220 40 porque tenemos un problema técnico acá en Erbol eh, en nuestra central telefónica, y lo vamos sí. a tratar de superar a la mayor brevedad posible. Es por eso, discúlpenos que no estamos sacando llamadas porque tenemos una dificultad técnica para sacar su llamada por consola. Solo estamos con nuestro WhatsApp, que le da tres opciones, mensaje de texto, mensaje de audio grabado o directamente también nos puede hacer la llamada 730 98204 Viceministro, eh, la pregunta que hacía esta persona es con la que casi comencé y yo el programa y vale la pena reiterarla, viceministro, que dice pareja, eh, esposo, esposa, dos hijitos, eh, póngase que el tutor... Eh, ¿Empleado o desempleado? No, eso no, no importa, pero el tutor cobra el bono de los dos niños o niñas, lo que sea. Él queda inhabilitado para el bono universal, ya no puede cobrar. Pero su esposa, que no figura como tutora y está desempleada, ella sí, ella sí puede cobrar, viceministro, el bono universal. sí. Sí puede cobrar si en caso no tuviera ningún empleo formal, no es decir que tenga un salario del sector público o sector privado. Perfecto, creo que con eso esta figura queda muy, muy clara. Hugo, si hay más mensajes o si hay llamadas, una llamada muy buenos días. Hola, de qué lugar nos llama su nombre, por favor, lo escuche el viceministro. Hola, Buenos días, adelante por favor Buenos días, adelante por favor Bueno, sí, tenían dificultades, Pedro. Voy Espera. con esta con esta otra llamada. A ver, yo te, buenos yo días. te hago el aguante, sí, te hago el aguante Hugo. Días, sí, tenemos días. problemas con el sí, WhatsApp, sí. pero bueno, vamos a... Eh, es que se está saturando. Hay muchos mensajes, llamadas que entran una tras otra y vamos a ver si tenemos ya una llamada. Hugo, hay una llamada. Sí, hay una llamada. Muy hola, muy buenos días. Su nombre, por favor, el viceministro lo está escuchando. Adelante, por favor. La tenga, buenos días, una consulta, Javier bon. te... Me han dicho que va a pagar el bono Juan la y ahora ella llama y consulta el bono del al doctor y dice que no va a cancelar y ahora dice que no te va a pagar la canasta familiar, me dijo, y ahora tiene pensoría de la el bono universal eso sería la cosa o sea yo voy a cobrar bono universal tengo dos niñas de dos años y el de cuatro años y mi esposo igual podría cobrar o yo igual eso sería la consulta el bono universal eh, señora, señora, por favor no cuelgue, no cuelgue. No le hemos escuchado en la primera parte, no le hemos escuchado bien. Ahora sí, a ver, otra vez reitérenos su pregunta. La primera parte no entendí bien, que usted decía no van a pagar el bono Juana Azurduy, pero solo copiamos desde esa parte. A ver nuevamente, ¿cuál es la duda, la preocupación que tiene usted? Adelante, ahora sí la escuchamos. Oh, ah, yeah. O sea, mi niño está inscrita en el bono Juana Azurduy, y le a mí me pertenecería... La canasta familiar, yo consulté con el doctor del bono, mi niño tiene ya dos años, cuatro meses, y luego me dice que no vas a poder cobrar la canasta familiar, no te pertenecería, ahora entonces me pertenecería la, el bono universal. Eh, bueno, señor, usted no trabaja, ¿no? no tiene trabajo ni en la empresa privada ni en el Estado, no tiene sueldo. Bueno, qué pena, no no no nos escuchó. Viceministro, la señora dice, y el médico me dice que por mi hijito, que ya tiene dos años y medio, no me toca ya el bono Juana Azurduy, pero ¿puedo cobrar el bono universal? Dice la señora. Sí, puede cobrar el bono universal, eh, si es que ella ya no está inscrita dentro del bono Juana Azurduy. Si su niño está... Todavía percibiendo el bono Juan Azurduy, le correspondería recibir el bono Canasta Familiar. Pero como ya ella habló de un plazo de más de dos años, eh, ya no le corresponde el bono Juan Azurdui, ¿no? Y entonces tampoco el bono Canasta Familiar, pero sí podría recibir el bono Universal, siempre y cuando su hijo de cuatro años, que de repente está en el nivel inicial, no sea ella la tutora. ¿no? Y además, viceministro, si es que ella no trabaja, no tiene un sueldo en entidad pública o privada. Si no, si no tiene un trabajo formal, ¿no? Dentro de entidad pública o privada. Toda Pero, la razón. Perfecto, señora. Esperemos que haya sido absuelta su duda. ¿Hay otra llamada, Hugo? Sí, es, José Ignacio Choque está en línea. Muy buenos días. Adelante con su consulta. Por favor, lo escucha, el viceministro. Señor ministro, una pregunta. Quería consultar una pregunta. Hola. Adelante, adelante. Lo estamos escuchando. Adelante. Bueno, se llama mi hermana. Tiene tres hijos. Los, uno tiene un año y medio y cobra el bono Juana Surdoy. Pero mi hermano, cuando fue a cobrar, le dijo que no le tocaba la canasta familiar. Y tiene un hijo que está en primaria, primero básico, y el tutor es su padre. Y va a ir a cobrar el bono familia a él no le corresponde entiendo que no le corresponde al, el bono universal pero a mi hermana le correspondería el bono universal o no y el otro concepto es, hasta qué edad eh, se, se recibe el bono canasta según a lo que a mi hermana le han dicho es solo las madres gestantes que estaban inscritas desde el primero de enero del 2018 hasta el año presente hasta el hasta 2020, creo que el enero. Así lo han indicado a mi hermana y está preocupada porque no ha recibido el bono canasta familiar que tenía que recibir. Ahora la pregunta es: ¿ella está habilitada para poder cobrar el bono universal? Bueno, siempre interesantes, complejas las preguntas que hacen nuestros amigos oyentes. El viceministro, yo le cedo la palabra, creo que usted ha copiado muy bien lo que dice nuestro amigo oyente. Eh, complejo su caso con varios componentes, pero escuchamos la respuesta, Viceministro. Sí, eh, justamente es el similar caso anterior, la anterior llamada. ¿no? La mamá ya no cobra el bono Juana Zurduy, por lo tanto estaría habilitada en este caso para poder cobrar el bono universal. Ahora ella tiene un par de hijos más que, por lo que bien entendí, el tutor es el papá que va a ir a cobrar el bono familia. Entonces, la mamá sigue habilitada para poder cobrar el bono universal. El que estaría inhabilitado es el papá porque es el tutor de los dos niños que va a cobrar el bono familia. Muy bien, creo que... Clara, Bueno, por lo menos para mí me quedó claro. Eh, eh, Viceministro, estamos reiterando esto porque se ha quedado en el imaginario de la gente que el tutor de niños que cobra el bono familia puede también cobrar el bono universal. Pero bueno, la presencia de usted es positiva para aclarar esto y las veces que sea necesario lo vamos a reiterar. Pedro. Además, la señora preguntaba, eh, Viceministro, si sí, hubo. enseguida te, te, te, te, te escucho, ¿Hasta qué edad eh, se puede cobrar el bono canasta? Me imagino que ella hace referencia a, a los niños que tienen, las mamás que se benefician con el Juana Azurduy. Así es, eh, el bono Juana Azurduy, eh, si bien no estoy equivocado, eh, lo empiezan a cobrar las madres gestantes a partir del de cuarto mes de embarazo y tiene una larga data de aproximadamente de un año y medio, si no me equivoco, de nacido ya el niño. Pero no hay una fecha, no es que se comience el primero de enero del 2019 y termine el 31 de diciembre de 2020. Pero no es cuestión de fecha, sino de la duración en la cual el niño está dentro del bono Juan si está dentro de, de, de todo ese lapso de tiempo que percibiría el bono Juan Azurdo y la mamá, entonces estaría habilitada la mamá para poder cobrar el bono Canasta Familiar. Bien, viceministro. Eh, viceministro, yo le voy a pedir, estoy seguro que vamos a contar con su aceptación. Mire, está la cantidad de preguntas que hay, viceministro, que no podemos dejar acá el programa. Eh, vamos a hacer una pausa por las noticias de la hora en sí, red favor. que tiene que hacer el bol. pero luego, viceministro, yo le pediría, por favor, que continuemos un tiempito más respondiendo a la gente. ¿Es posible, viceministro? Claro que sí, aquí estamos. estamos Muy bien, mucho gusto. Pausa. Gracias. Gracias, viceministro. Eh, Hugo, ¿nos da el tiempo para una llamada más o prefieres ir a la pausa? Vamos a la pausa. Viceministro, entonces nos quedamos esperando la pausita y luego continuamos respondiéndole a los oyentes y a las oyentes. Viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Slink eh, Ruiz, que está hablando sobre, sobre todo, sobre el pago del bono universal que comienza este jueves, mañana pasado, jueves 30 de abril, comienza el pago del bono universal, y el viceministro está hablando de eso con ustedes, sobre todo con ustedes, respondiendo a sus preguntas, a quienes a les corresponde el bono universal, los casos que ustedes están exponiendo y le están preguntando al viceministro, en este caso, ¿puedo cobrar?, ¿en tal caso me corresponde?, ¿no me corresponde?, y el viceministro está absolviendo sus dudas. Gracias, viceministro, por continuar con nosotros. Vamos, sin más, mayor pérdida de tiempo, a otra consulta, Hugo. Muy bien, vamos a leer esta pregunta, dice para el viceministro. Una de mis hijas recién cumple en agosto 18 años, pero ya está en segundo año de la normal, Simón Bolívar. ¿Ella podrá recibir bono universal o no se puede? Viceministro, Adelante, ella no es estudiante, no es escolar, no puede beneficiarse con el bono familia, pero tampoco tiene la edad para recibir el bono universal. Interesante el caso, viceministro. Eh, como su cumpleaños es en agosto, no estaría habilitada para el bono universal, ¿no? porque el bono tiene vigencia de 90 días y si partimos el 30 de abril estaríamos hablando... ...de mayo, junio y julio, hasta 31 de julio para poder cobrar el bono. Entonces, no está... Pero estos son casos muy particulares, ¿no, viceministro? Sí, porque el promedio de edad para salir bachilleres es aproximadamente 18 años, ¿no? Y esta niña eh, ha salido, obviamente, antes... ...y si está en el segundo año de la normal... Eh, entonces, ha salido de 16 años, por lo visto, ¿no?, para poder tomar estos cursos. Muy bien. Eh, bueno, aclarado. Si no cumple la edad, no va a poder beneficiarse del bono universal. Eh, más consultas, eh, Hugo. Pedro, estoy leyendo varios mensajes de los cuales eh, son reiterativos, pero tengo este audio. Buenos días. Adelante, por favor. Hola, Radio Herbol. Estoy escuchando por primera vez y... Quiero preguntarle de mi condición. Yo soy de área rural y mi hijo está en inicial, pero mi esposa está con bono Juana Surduy. Y yo estaría habilitado para cobrar ese bono universal, porque mi esposa va a cobrar del, de mi hijo, que es bono familia. Y de bono Juana Azurú también va a cobrar ella, pero yo soy su esposo, podría cobrar bono universal. Eso quisiera preguntarle al viceministro. Mi nombre es Gregorio Iman de Provincia Camacho. Muy bien, Gregorio, eh, viceministro, me, me, me imagino que usted ha registrado la pregunta, aunque gira en torno a lo que estamos hablando, pero para no dejar a esta persona que nos ha llamado por celular, le voy a dar paso a esta siguiente pregunta más y luego respondemos las dos, viceministro. Está, ¿Quién está en línea? Está el señor Alvarado en línea. Señor Alvarado, adelante, lo escucho, el viceministro. Adelante. Hola, buenos días. Eh, quiero hacer una consulta. Eh, no por todo, digamos, con el... Eh, la licencia y el, o el pasaporte, ¿será que sirve la libreta de servicio militar? Sí, viceministro, con las dos consultas. El primero, el señor, que decía, mi esposa va a cobrar la, la canasta familiar por el tema de su hijito, que está en inicial... Yo puedo cobrar en el universal, dice viceministro. Y luego el otro señor que habla si la libreta de servicio militar le sirve. Adelante, viceministro. Sí, el señor, si no tiene un trabajo, puede cobrar el bono universal al margen de que su esposa cobre el bono a la canasta familiar por su niño. Y el otro señor, respecto al pasaporte o, o, o libreta de servicio militar, sí puede utilizar este documento para ir a cobrar el bono y al grano más consultas Hugo, ya sea mensajes de texto audio, llamadas ese llamado telefónico aló, buenos días, su nombre por favor adelante, el viceministro lo escucha, adelante eh, buenos días doctor. estoy llamando aquí de la provincia de Camacho bien, bienvenida adelante por favor, la escuchamos eh, tengo consultas yo estoy recibiendo de mi hijita Bono, con las dos y mis hijos no, solo te ayudan Eh, bueno, eh, sí, se entrecorta la señal porque es de celular. Eh, viceministro, entiendo que esta pregunta eh, es, es reiterativa. La señora dice cobro el bono eh, canasta por el, el, el beneficio del Juan y de mi hijita, pero ¿puedo cobrar también el bono universal? Eh, viceministro, su respuesta. No, ya estaría inhabilitada para cobrar el bono universal porque ya recibe el bono canasta familiar. Claro, en la lógica, viceministro, de que en lo posible en una familia no pueden entrar muchos bonos o repetir, eh, en, en el mayor grado posible, es lo que se quiere evitar. Así es, Pedro, lo importante es de que los bonos lleguen a los núcleos familiares para poder paliar este bache que hemos estado durante 40 días, no todos los bolivianos, viendo el tema de la cuarentena. Hugo, más preguntas. Muy llamadas. bien, estamos con Armando. Bueno... Pedro, realmente es increíble la cantidad de, de, de llamados. Increíble, <risa> increíble. Yo los veo al productor sí, y sí, al operador <risa> ahí rebasados. Gracias al viceministro por su paciencia. Tengo esta consulta, dice, en mi familia somos 10 integrantes, de las cuales tres de mis hermanos son beneficiarios con el bono familia y cinco mayores de 18 años que no cuentan con un salario público ni privado. ¿Estaríamos habilitados para el bono universal? Pregunta, viceministro. Uh, Buena, buena, buena pregunta, viceministro, lo escuchamos. Sí, estarían habilitados todos para poder cobrar el bono universal, ¿no? Ministro, en este Entonces, caso los, esa familia... Los cinco componentes que no cobran el bono familia familiar, ¿no? bueno, aclaro eso. Los cinco componentes sí cobran el bono universal y los otros tres estarían cobrando el bono familia con, por sus hijos, ¿no? Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, para aclarar, eh, acá el señor dice, somos una familia grande, eh, me imagino muchos hijos, dice, eh, hay tres pequeños o tres escolares que están en edad para cobrar el bono familia, los otros estamos ya en edad para cobrar el bono universal, entonces, viceministro, lo que ocurre es que el tutor de esta familia, mamá o papá, va a cobrar seguramente el bono familia de los chicos que en etapa escolar, los otros hijos por cuenta propia, con carnet en mano, eh, si no trabajan en ningún lugar, pueden ir a cobrar el, el bono universal. Perfecto, está muy bien la respuesta. Muy bien, y de los papás, bueno, también, si la, la pareja, el otro, el que no es tutor y no tiene ningún eh, empleo, me imagino el señor o la señora, también podrá acceder al bono universal. Sí, correcto. Vale. Muy, muy, muy bien, esa familia puedes recibir una buena, buena platita Dadas las circunstancias que son legítimas en este caso. ¿Y Otra sí, y sí. ya se parece, pero no justas, me parece también por otro lado, ¿no? O, o sea, sí. por ahí hay que verlo también de esa manera. Sí, sí, pero bueno, este, la familia está estructurada así. <risa> sí. Bueno, hay más preguntas. Sí, Pedro, voy a ir con Armando. Gracias, Armando, por seguir eh, y, y insistir. Adelante, el viceministro te escucha. Eh, muy buenos días también al viceministro y a todos los que escuchan eh, la radio Herbona. La pregunta es la siguiente, mira que estos días en el municipio de Carabuco se va a pagar lo que es con la Banco Unión. Y nosotros hemos consultado con nuestros doctores... Eh, ellos nos indican que no está depositado la canasta familiar para los que están con eh, bono Juana Azulduy, ¿no? Entonces, esa era una pregunta. Por otra parte, si nosotros cobramos, mi esposa cobra eh, la canasta familiar, lo que es con eh, Bono Juana Zulduy, y ella misma es la tutora para mi hija para cobrar su bono familiar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, no contamos con un trabajo fijo y estaríamos habilitados para cobrar lo que es eh, el bono universal. Muchas gracias. Eh, que tengan buen día. A usted Armando por llamarnos desde tan lejos y por haber insistido. Viceministro, usted escuchó las dos dudas que tiene Armando desde la provincia Camacho de La Paz. Adelante, Viceministro. Sí, eh, el tema de los depósitos por la habilitación eh, empezamos el día de ayer para el pago de los discapacitados y los pago del bono Juan Azurdo y los que reciben esos bonos, el pago del bono familia, canasta familiar, perdón, disculpe. Entonces, recién a partir de ayer se empezó a hacer el pago del bono canasta familiar para estas personas que reciben el bono Juan Azurdo y para los discapacitados, ¿no? Entonces, eh, la logística obviamente está trabajando en ese aspecto de que lleguen los recursos y puedan cobrar en esta semana, ¿no? De acuerdo al número de que de identidad. Esa primera duda para aclararla. ¿no? La misma señora, entendí, tiene una hija o un hijo que está en el nivel primaria o secundaria. Ella es la tutora, puede cobrar el bono familia. Ella es la que está habilitada para cobrar el bono familia. Y el señor, como no tiene ningún empleo, también queda habilitado para cobrar el bono universal. Perfecto, él decía mi esposa es la tutora, entiendo que tiene el beneficio Juana Azurduy eh, y dice es la tutora para cobrar el bono familia o en todo caso puede cobrar el bono Juana Azurduy, pero él decía mi esposa puede también cobrar el bono universal, yo entendería viceministro que ya no. No, ya la señora no puede cobrar porque queda inhabilitada porque ya recibe dos bonos, tanto el de canasta familiar como el bono familia. El que podría recibir el bono universal es el señor porque no es ni tutor de ningún otro hijo. Bueno. Queda claro con, con eso eh, la, la consulta de nuestro amigo Hugo, eh, bueno, ¿sigues inundado, desbordado? Eh, voy nadando en llamadas, pero, pero acá dice, buenos días, el esto me parece interesante, Pedro, dice, una consulta al viceministro, en las provincias existe mucha desinformación, para acceder al bono universal se levantarán listas dice, o podrá cobrar directamente con su cédula de identidad, pregunta. Hay dirigentes que buscan aprovecharse levantando listas, condicionando con aportes, como hacemos, dice eh, la persona que nos eh, ha escrito, Pedro. Viceministro, creo, hasta donde yo sé, nada de listas. Nadie tiene potestad, tuición para encabezar listas o organizar a la gente. Acá es individual, intuito, persona, viceministro. Así es, Pedro. no, Eso fue la hermenéutica y el trabajo que vinimos desempeñando con los organismos multilaterales que nos han brindado un apoyo. Eh, hasta ahora obviamente están en aprobación algunos de los créditos para nuestras medidas en el tema tanto de bonos como el pago de servicios básicos. Pero los organismos multilaterales, la primera exigencia que nos hicieron es que sea de manera transparente. Si usted se da cuenta, los bonos no tienen ningún intermediario. Aquí no cobran ningún muertito, solamente cobran los vivos, no como en las elecciones votaron los muertos. Eh, aquí solamente cobran con su carne de identidad, vivo en persona y es directamente recursos banca. No hay ningún intermediario, no se requiere ninguna lista, por eso hemos recurrido a todas las bases de datos que se disponen de respecto a los bonos de la renta dignidad Guanazú y que se venían pagando los discapacitados a través de los municipios, el tema escolar, que tenemos un registro con código RUDE de todos los años y el bono universal, obviamente, que se está cruzando con el tema de Ministerio de Trabajo, Empleo y eh, todo lo que viene a ser actividades formales, impuestos. no Entonces, en base a toda esa información real, verídica, el pago es del tesoro directo a cuentas o a, a, a, se les asigna a las personas que cobran en banca, No hay ningún intermediario, la conciliación se la hace de manera directa con todas las entidades privadas y obviamente el Banco Unión que no se van a prestar, obviamente, para hacer ningún cobro de ninguna cuota, ni adicional, ni aporte, ni absolutamente nada de esos conceptos que anteriormente de repente sí lo hacían. Muy bien, viceministro. Llamada vía WhatsApp. Eh, adelante. Eh, estamos con Rosaura Nogales desde la provincia allá en Carabuco. Rosaura, le escuchamos. Adelante, por favor. Eh, tengo una pregunta, una consultita. Yo soy la beneficiaria del bono Juana Zurdu y yo cobro de mi hijita y... y el bono universal le correspondería a mi esposo. Muy bien. Es ayudante de mecánico, nomás no trabaja, sino no Muy bien. Okay. Qué, qué grato y qué interesante, qué distinto es recibir estas llamadas de lugares tan, tan lejanos, ¿no? Viceministro, sé que tiene componentes reiterados esta pregunta, pero la, la señora dice, mi esposo es ayudante de mecánica, yo me beneficio por el Juan Azurduy, me toca el bono universal. A ver, ¿qué le dice a esta familia, viceministro? Sí, le correspondería a su esposo al ayudante mecánica el bono universal y ella, obviamente, como recibe el Juan Azul y el bono Canasta familiar. El bono Canasta. Sí. Bueno, el esposo obviamente debe recibir un pequeño pago, pero a él no lo no lo consideramos como eso no lo consideramos con un como un empleo formal, ¿no? No, porque no tiene seguramente asistencia en el tema de salud, en el tema de aportes AFP, son empleos informales, por lo tanto están habilitados para recibir el bono universal. Muy bien, señora. Su esposo, ayudante de mecánica, puede cobrar el bono universal. Eh, usted solo cobra el otro bono que se beneficia por el Juan Azurdo y, y nada más. Eh, más llamadas, más consultas, Hugo. Pedro, acá hay una pregunta. Dice, buenos días, disculpe, una consulta. Mi nombre es Giovanni. Le quería hacer una consulta. Sí, Yo cobré, dice, el bono dignidad, habla de su padre, y ahora puedo cobrar el bono universal porque era de mi abuelita y yo vivo aparte, quiero salir de esa duda. Bueno, creo que es ya conocida la respuesta, me parece, él no tiene ningún tipo de eh, pero él cobró empleo. por su abuelo, él las, cobró su rentita dignidad, seguramente. Co cobró, con el, el poder el que con... se estableció y todo lo demás. Exactamente. Viceministro, esa figura, ¿cómo, cómo se la aclara? Bueno, él solamente eh, tuvo un poder para cobrar la renta de dignidad de la persona mayor, pero está habilitado para cobrar el bono universal, porque solamente le está facilitando a esta persona de la tercera edad, lo cual sí es permitido para el cobro de su bono renta de dignidad. Muy bien, aclarado el, el, el tema para nuestro amigo. Estamos llegando al final, ya sí. eh, hubo algunas consultas más. Voy con este llamado telefónico, eh, bueno... No, no, no, no, Pedro, voy con eh, otro mensajito, si me permites, Pedro, es que cuelgan, en fin, acá está. Buenos días, buenos días, bienvenido, bienvenida, su nombre, por favor, el viceministro lo está escuchando, adelante, ¿cuál es su consulta? Buenos días, adelante, buenos por favor, días. adelante, adelante, su nombre y adelante con su consulta. Este, yo estoy llamando la... ¿Recordamos? de lado de provincia de Roma. y quisiera saber por de mis de mis hijos yo he cobrado el bono familia canasta familiar y después ahora y ahora este el bono universal se puede mi esposo o cómo puede ser quisiera preguntarme y después y según que han dicho también en las informaciones que el hecho inscribir se tendría que cobrar y después yo no tengo ningún trabajo ni salario nada, yo trabajo así en, en la agricultura y como pues ese si quisiera preguntarle. Bueno, qué manera de recibir llamadas de las provincias. ¿Y cómo en las provincias acceden a la red social WhatsApp? Sí, Hugo, sí, que llaman exacto. por WhatsApp. Viceministro, eh, nos agrada este tipo de contactos. ¿Usted qué le dice a este amigo oyente que ha planteado claramente su pregunta? Sí, por lo que entiendo, él cobró el bono familia por su hijo. ¿Sí? Y su esposa sí estaría habilitada para cobrar el bono universal. Él ya no, porque ya cobró el bono familia. Pero ella sí, porque podría cobrar el bono universal si no es tutora de ningún hijo. ¿no? Y si es que ella no tiene ningún empleo formal no, en sí, empresa privada o pública. Exactamente. Perfecto, amigo, está aclarada su, su duda. Otro, otra pregunta, que hay okay, una pregunta muy interesante. Dice, no cuento con ningún documento de mi hijo, pero sí tengo las libretas originales del colegio. ¿Existe algún problema? Gracias, la pregunta. No existe ningún problema es con la libreta y el carnet de entidad del padre. No habría ningún problema. El viceministro, eh, perfecto, hay otras figuras que son bien interesantes, mamás muy jóvenes, viceministro, que siguen estudiando, eh, incluso algunas en el SEMA, en el denominado SEMA, ya tienen sus hijitos, eh, ¿pueden cobrar las dos cosas? De pronto ella está ya con más de 18 años, tiene su pequeño, puede, le toca el bono familia, pero el universal lo puede cobrar o ya no? No, ya no le podría corresponde, quedaría inhabilitada para el bono universal porque ya está cobrando otro bono. Perfecto. Eh, viceministro, el tema de hospitales, ¿han pensado en los hospitales? Hay gente que está ahí que necesita para sus medicamentos con mucha urgencia, una platita nunca les caería mal. Obviamente siempre y cuando cumplan los, los requisitos, eh, ese, ¿ese caso lo han pensado, viceministro? Bueno, en temas de salud... Eh, el Ministerio de Salud ha trabajado con el tema de la asistencia, principalmente en este tema del COVID-19. Hoy, hoy, justamente, una de las prioridades es eh, dar asistencia de manera gratuita a todos los que se sospecha o estén enfermos del COVID-19. Eh, en, con relación a otras enfermedades y otros Temas, si están inscritos en los diferentes programas y, o si están dentro de algunos de los seguros ya sea eh, el seguro de, de, de mayores también el seguro de la madre, el seguro materno infantil en fin, hay diferentes eh, programas en los cuales los ciudadanos pueden estar inscritos no no se olviden también del SUS eh, que da cobertura también a la población tienen ciertos eh, beneficios para la población y bueno... El traslado tendría que ser al ministro de salud, ¿no?, para ver específicamente cuál es el caso al que se refieren, ¿no? Dos últimas cosas ya para acabar, viceministro. Esos eh, hogares de, de acogida a los niños, eh, aldeas infantiles, en fin, eh, son pequeños que están en edad escolar. ¿Ellos tendrían algún tipo de tratamiento? Eh, ¿La tutoría de ellos está a cargo de una entidad? ¿Les puede llegar el beneficio o, o esos casos no entran? Sí, tengo entendido de que han tomado en cuenta justamente estos colegios especiales para que se incorporen ¿no? en los beneficios de lo que viene a ser del bono familia para los niños y evidentemente ahí se tiene ¿no? un procedimiento especial y que si no me equivoco el 18 de mayo es que va a comenzar el pago de estos colegios especiales. ¿no? Para acabar, viceministro, los viejitos... Todos vamos a ser viejitos, viceministro, la ley de la vida nos va a tocar, a todos, nadie se va a, eh, va a poder evadir esa etapa de la vida. Asilos, en fin, casas de reposo, a ellos les puede, porque les correspondería la, la, la canasta. El día de ayer comenzamos con el pago del bono canasta familiar para el grupo de discapacitados y lo que, las mamás que perciben bono bono guanazurdo y seguramente... Pueden haber alguna falla en los números de carnet, en los nombres, pero evidentemente estamos hablando, por ejemplo, el día de ayer tuvimos alrededor de 40 reclamos, pero tuvimos alrededor de 190 mil pagos. Entonces eh, estamos tratando de solucionar todo esto sobre la marcha, todos estos problemas, estas consultas, y en caso de que hubieran problemas ya de identidad específicamente, por problemas con, con el sistema de identificación, eh, yo creo que la van a tener un lapso de dos meses para poder arreglar todos estos problemas ante la entidad una vez que se haga la apertura y van a poder cobrar los, el bono que le corresponde, ¿no? Es por eso de que tienen los bonos una vigencia de 90 días, ¿no? La segunda consulta que me hacían respecto a los consultores en línea al no realizar aportes respectivos evidentemente estarían habilitados para el cobro del bono universal ¿no? porque no están haciendo ningún aporte ni percibiendo ningún salario Viceministro, yo le agradezco a nombre de los oyentes, eh, porque usted le ha hecho un, un gran beneficio a ellos. Usted se ha dado cuenta la cantidad de llamadas y las que quedan todavía, Viceministro, hay pendientes, nos han llamado de provincias, de distintos lugares. Qué bueno, Viceministro, que usted ha tenido esta actitud de atender hoy a la gente a través de bol. Cuando sea necesario, sé que vamos a poder contar con usted, Viceministro. Un gusto. Claro que sí, Pedro, estamos aquí dispuestos para cualquier día, cualquier consulta, nos programamos y bueno, estamos aquí para eso, ¿no? para servir a la población, ayudar a la población, por eso somos todos servidores públicos y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Eh, por ello y para ello un fuerte agradecimiento también por la confianza en el trabajo que está haciendo el actual gobierno y eh, un saludo para toda la población. Muchas gracias, viceministro. Hasta nuestro próximo contacto. Muchas gracias.